Básicamente somos varias personas con algunos conocimientos técnicos a nivel de, de informática, otros a nivel de electrónica y lo que hacemos básicamente es tener unos routers, le eh, creamos un sistema operativo para esos routers y damos conectividad a, a las personas. En algunos casos hay algunas personas que también se pueden conectar a internet por medio de nuestra red. Eh, cuando la gente se conecta a la red, ¿qué es lo que encuentra? Servicios sin salir internet como la Wikipedia, básicamente eh, servidores de voz IP, servidores de streaming. Pero tengo la experiencia de que en Ciudad Bolívar hay muchísima gente que de pronto no tienen acceso a un, a un, a la, a un computador y, a, y básicamente a internet, entonces por medio de la red, pues, creería que cambiaron la vida. El tema de conectividad es increíble, increíble, pero lo que pasa es que está, están los computadores además limpios, mucho, no tienen una gota de polvo, pero los profes les tienen susto porque no saben qué hacer con eso. Y yo lo que he visto con los pelados en el campo es que les fascina la tecnología y se van porque allá no hay, pues bueno, por muchas más razones, pero parte de lo que hace falta es que no hay comunidades vibrantes y, y pues los pelados se van y es inevitable, pero pues lo que hay que generar es lugares a donde se pueda volver. Y creo que la tecnología y generar esos espacios donde vibre en el campo puede ser como una solución a eso, puede ser como, como, como el futuro para eso. pero es que lo que más me parece a mí importante es como que nosotros tengamos una absoluta conciencia, y ahora sí estoy hablando con la gente que me invita, de que nos estamos dejando arrebatar lo que somos íntimamente. La necesidad de un gobierno del Internet, eso es algo que uno dice, pero si esto se va solo pero alguien lo tiene que ayudar a conducir. Nosotros los colombianos en algún momento tendremos que decirnos, esto es nuestro, es parte, es lo más profundo de nuestro patrimonio y no lo podemos estar así, dilapidando, entregando, poniendo a disposición. Nació cuando cada uno de nosotros creó una cuenta de Twitter, nos conocimos vía Twitter por la red social, nos agrupamos, cuando éramos 17 conductores hicimos una empresa, o sea que esto es de conductores para conductores, sabemos de lo que estamos hablando. Usamos la tecnología y los vehículos como herramienta, más no como el centro de todo, que ha sido el gran problema del servicio de taxi, porque cualquiera pide un servicio de taxi y a cualquier empresa le mandan un número de placa pero nadie sabe quién lo va a atender, ni quién es la persona. Entonces eso es lo que queremos cambiar. Y es un salto tecnológico que ha tenido este trabajo en sí, porque como decía don Wilmar, que está cansado de escuchar sus radios, a mí también me cansó. Y, y lo resumo a una cosa, Ahora puedo escuchar música. Ah, Me quité ah, la bien, bulla. Acá lo que yo intuyo y lo que yo siento es que estamos teniendo como una, un sobrecupo de, de, de aplicaciones y de plataformas de, de, no, de, de un contenido de no tan buena calidad. Eh, y soy de los que juzgo más el contenido que, la, que la, misma, el, la cantidad que, que haya, más detrás de, por ejemplo, como el diseño industrial, detrás de, de su forma, ¿qué hay detrás de su forma? Entonces, es detrás de esa aplicación que, que hay. Gracias a internet pudimos producir algo nosotros. Hicimos un proyecto de, de crowdfunding, se llama un, un financiamiento por, por, la, sí, por, por todo el mundo desconocidos entonces uno monta un proyecto en una plataforma y recibe financiamiento de gente de, de todo el mundo obviamente familiares amigos pero también gente que se enamora del proyecto y dice bueno voy a apoyar eso eso es muy pues yo no pensaba, no pensaba que se podía hacer eso eh, antes de hacerlo más difícil acerca como de, de lo que yo hago es que el, el entretenimiento como lo estaba diciendo yo al principio se, se tiende a pensar como una cosa muy banal ¿no? como que como que los videojuegos embrutecen como que eso es una pérdida de tiempo como que eso es ocio pero hoy en día los juegos eh, si se dan cuenta pues permean en, en, en absolutamente casi todas las, las esferas de, de, de, de la sociedad ¿no? Y un hijo hace tres años, me dijo, Paco, ¿por qué no haces una emisora? Yo, no, no, hermano, ¿qué te pasa? Armar una emisora, eso es platal, hay que hacer una serie de cosas. Yo, no, no, no, hazla por, por, internet. Por, por internet. ¿Y cómo es eso? Y eso es sencillísimo. Viene a cogí la flota y la emisora efectivamente en este momento, hace dos meses, salió oficialmente al aire. creen que el progreso está afuera y que yo para, ser, para estar mejor tengo que salir de allá. Y realmente yo creo que soy a la inversa. Yo creo que hay que cambiar las cosas y proponer el desarrollo desde ahí mismo. Y ahí también hay cosas interesantes que ver. Pero ¿qué hemos hecho en... Básicamente es identificar las habilidades, las capacidades, las ilusiones, los sueños que tienen las personas para emprender y decirles qué quieren hacer y si podemos apoyarlos.